¿Qué pasaría si, no existiera el modo multijugador en Minecraft? Minecraft se vería algo así, y esto estuviera bloqueado, no podríamos jugar con dos o más personas, los realms estarían bloqueados y nadie nos podría ayudar en construcciones, servidores y eventos no existirían, pero los mundos del mercado de Merdok Edition si estuvieran, Minecraft fuera igual pero no podrías jugar con nadie, los tutoriales de construcciones seguirían existiendo, pero no el logro de dar un diamante a otro, o solo que se lo des a un zombie, y nadie podría spamear tu mundo, o solo que hack en tu cuenta, ni menos visitar a tus amigos. Pero la creatividad continuaría todavía, y puede que Minecraft baje poca gente, los PvP igual ya no existirían ni menos comprar Realms. Bueno, esto sería algo de información de, ¿qué pasaría si, no existiera el modo multijugador en Minecraft? Deja tu like y suscríbete si te gustó el video.